a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde la atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento Los colores de los Surri prevalecen por todas partes Este es el Giuseppe Meaza que conocemos Las hostilidades llegan otra vez a la cancha Bueno Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Hombre, es difícil no decantarse por alguien de la habilidad de Christian Eriksen. Es uno de esos jugadores que sabes que la van a liar cuando tienen la pelota. Se le compara a menudo con Snyder, con Van der Bart, que hacen una labor semejante a la suya. Anda, anda que te lo has currado mucho. Aunque sería delito obviarlo sabiendo de lo que es capaz. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. El Inter tiene unos números en casa Que le ponen los dientes largos A cualquier equipo Siguen sin conocer la derrota A día de hoy Braindia El partido va a coger ¡Hoy ¡Oh, peligro! ¡Tiene que entrar! El Inter ha visto como todo su plantel defendía de una forma unánima a su entrenador después de que le lloviesen palos por sus decisiones. Pues sí, la verdad es que no me gusta nada eso de flagelar públicamente a alguien, ¿eh? pero yo creo que las críticas son justas. El planteamiento táctico, especialmente en las instituciones, me parece de lo más dudoso. El Inter parece estar afanándose en abrir el juego Sí, desde aquí se ve muy a las claras ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico Así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores para. Puede buscar el disparo La intención sin duda Demuestra una gran valentía Ha demostrado una gran capacidad de improvisación Eso es verdad Se ha colocado para el remate con gran rapidez Pero ese tipo de disparos no suele acabar en gol Buena jugada. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Christian Eriksen. Nainggolan. Por el momento seguimos a dos velas. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La pelota encuentra bien a su destinatario. Golpea. ¡Gol! Ha marcado. Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol así espectacular, ¿eh? Y marcan el primer gol. Es imposible colocarla mejor. Le pegó el balón sin mirar a portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Qué golazo! Inaugura su cuenta goleadora. Se rompió el candado. 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. ¡Balón para Mauro Icardi! Maingoland abre el campo. Perisic. Centro de Perisic. Busca el disparo. Ongenda. se han entendido muy bien en esta ocasión. Christian Eriksen. El Inter trata de crear juego. Balón para arriba. El Chievo Verona ha hecho un buen primer tiempo y mantiene su ventaja. Brain Díaz. Parolo, que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. El Chievo Verona trata de crear juego. Vuelca hacia la derecha. Menudo portento físico está hecho. Se reanuda el juego sacando de banda. ¡Parola! Quiere jugarla rápido hacia adelante. El Inter trata de buscar esa chispa. Es capaz de provocar el pánico auténtico del corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Decide mandarla hacia adelante. Gran juego de toque. Ahí va el disparo. ¡Oh! Gran intervención del guardameta. El mérito es el guardameta, claro, pero bueno, tenía que intentarlo. Al final de la primera mitad se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuirla principalmente a los delanteros, ¿eh? pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. El partido se va a reanudar con el resultado de 1 a 0, con el que acaba de finalizar la primera mitad. La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. Le tocan y consigue sacar un libre directo. Arriba. ¡Y lo intenta ahora! Se le ve frustrado Con esa opción ¿Es que un disparo desde ahí Pero no ha hecho mal intentarlo Balón en largo Busca una buena jugada ¡On Lukaku Onguinda Menudo repertorio tiene este chaval Parolo Quiere subir el ritmo Candreva. Naingolan. El Kievo Verona. Un gol de ventaja sobre el equipo rival. El tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Perisic. Lukaku. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Cambia el juego a la izquierda. No se la puede llevar limpiamente y comete clavos el remate. Ha puesto a prueba al portero. Vaya que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Alexis Sánchez. Va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro. Vamos a ver bastante movimiento en la delantera. punto de marcar Amanda arriba. El Kievo Verona trata de crear juego No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Hizo bien en ver el pase, ¿eh? una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Nainggolan Está siendo una jugada demasiado larga quizás Perisic ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido bueno el equipo contrario sabe perfectamente que casi todas las acciones de peligro pasan por sus botas y está aparcándolo con varios hombres para durar el juego me parece lógico, hasta ahora les ha funcionado bastante bien necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Yo creo que tienen que seguir así no es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Sí, no tiene más remedio ¡Gracias! ¡Podría haber entrado! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno Puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que le va a venir muy bien el equipo ¿eh? Onguinda El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él para cortarlo La controla y tiene espacio y aquí sale el centro. ¡Esas no se perdonan! ¡Lo intenta! ¡Alejado! me le paran para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Su rival bien les puede agradecer el regalito Lo que les da una ventaja de 1-0 Pierde el duelo físico Desde ahí pueden llegar arriba Abre el juego a las bandas ¡Pase en profundidad a Christian Eriksen! ¡Llega la ocasión! van los cambios que estábamos esperando salta con potencia no era mala idea pero el golpeo no ha sido nada bueno quedan solo unos instantes no hay tiempo para mucho más el Chievo Verona trata de crear juego. Parolo. Oportunidad de remate. Ahí va, ahí va, ahí va. Gol, gol, gol, gol, gol. gol. Y aquí está el gol que andaban buscando. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. El partido queda visto para sentencia Yo creo que tienen que aumentar la intensidad ¿eh? La intensidad, la intensidad, esa es clave, Eso es muy importante si quieren meterse en el partido El árbitro pita Supongo que falta Pudo ser tarjeta A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía Rakitic Alexis Sánchez pasan a la alternativa examina las opciones y aquí está el pitido final actuación realmente fantástica de los jugadores se esforzaron de principio a fin el duro trabajo de los entrenamientos da fruto antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Hoy la defensa yo creo de verdad que puede estar satisfecha porque no han concedido ni un solo gol. A partir de ahí era cuestión de esperar que la gente de arriba supiese acabar el trabajo.